Hoy vamos a ver un nuevo vídeo de selectividad de geología ¿Por qué no lo haces de biología? Lo verán más alumnos ¿De biología? Pues vamos a hacer hoy un vídeo de selectividad de biología A por el 10 Venga amigos, vamos a por el 10, aquí tenemos un modelo orientativo de la selectividad de Madrid del curso 19-20 para hacerlo ahora en junio en el 2020 hay cinco preguntas, una sobre células, eh, la siguiente sobre genética la tercera sobre ácidos nucleicos, la cuarta sobre microbiología y la quinta sobre metabolismo. Pues venga, vamos a empezar con la primera, vale dos puntos y dice Con respecto a la célula eucariota, identifique las estructuras cuyas secciones transversales están representadas en las figuras A y B. Esto valía 0,5 puntos. Pues bien, la estructura A representa un centriolo corpúsculo basal y la estructura B representa el axonema de un cilio o de un flagelo. El identificar esto, ya está, mensajito metro. B. Indique cuáles son los orgánulos celulares que presentan las siguientes características. 1. Estructura sin membrana implicada en la síntesis de ribosona de ribosomas, cuidadito, ¿eh? el nucleolo, ¿eh? el nucleolo, dos, orgánulos donde se sintetizan los lípidos de membrana, retículo endoplasmático, liso, bueno, voy a apagar el, el, el teléfono, voy a bajarle la voz, tercera, orgánulo donde se sintetizan y modifican las proteínas, Sintetizan y modifican modifica las proteínas en el retículo endoplasmático rugoso, en el RER. La cuarta, orgánulo que contiene catalasa. Pues el orgánulo que contiene catalasa son los peroxisomas. La pregunta C decía, indica una estructura celular formada mayoritariamente por actina y otra estructura formada mayoritariamente por tubulina. Que no hayan sido contestadas previamente en esta pregunta. Vale, pues que no hayan sido contestadas eh, previamente en esta pregunta, por tubulina, eh, por actina, serían los microfilamentos, las microvellosidades, el anillo contráctil de la citocinesis de la célula animal, pseudópodos, sarcómeros. Aquí tenéis que elegir una de todas estas. Y estructuras formadas por tubulina son, por ejemplo, los microtúbulos, los microtúbulos, el uso mitótico, el centrosoma, etcétera. Yo estoy aquí para ayudaros, pero para que me vea la gente tenéis que suscribiros. Antes no lo hacía, ahora tengo que decir suscribirse. Tienes que pedir que se suscriban a tu canal, suscríbete, suscríbete, suscríbete, dale like Dale like, dale like, dale like ¿Por qué? Porque si no tienes X suscriptores, YouTube te pone al final de todo y no te ve ni Cristo Así que chavales, agarraros a la silla, vamos a sacar un 10 Siguiente pregunta, la siguiente pregunta era la pregunta de genética Dice, con relación a las aportaciones de Mendel al estudio de la herencia, en determinada especie de cactus la punta de las espinas puede ser afilada, que pincha, o roma que no pincha, que está eh, como las, las, las tijeras de laboratorio, que puede ser de punta o de punta roma, la de punta roma es para que los niños no pinchen, no se corten. Si se cruzan dos razas puras de cactus, dos razas puras, eh, aquí las tenemos las dos, uno de espinas afiladas, si es raza pura, será A mayúscula, A mayúscula, y otro con espinas romas, R mayúscula, R minúscula, todos los individuos de la descendencia fs F1 presentan una mezcla de espinas con algunas afiladas y otras romas. ¿Vale? Entonces, ¿cómo pasa esto, que si juntamos afiladas con romas, el 100% sale una mezcla, sí, es un ejemplo de codominancia. Eh, indique si este caso es un ejemplo de codominancia y justifique eh, la respuesta justifique la respuesta pues porque en la f1 aparecen características tanto de un padre como de otro padre de un progenitor como de otro progenitor entonces como sale una mezcla de los dos se mantienen los dos caracteres es un caso de codominancia ¿Por qué? Por eso, porque se expresan los dos caracteres de los padres a la vez en el mismo individuo. La pregunta B dice: "Indique las proporciones fenotípicas de la F2". La F2 se obtiene cuando cruzamos la F1 entre sí, resultante del cruzamiento de dos individuos de la F1. 0.75. Bueno, pues cuando el cactusito estos mezcla por herencia codominante de Pinchos afilados y pinchos romos, cuando los mezcla, eh, lo mezclamos entre sí, pues tendremos que te, nos dará estos resultados. El primero con el primero, A mayúscula, mayúscula, mayúscula el primero con el segundo, A mayúscula R, R mayúscula, el segundo con el primero, R mayúscula, A mayúscula, y el segundo con el segundo, R mayúscula, R mayúscula. Esto que es el genotipo, qué fenotipo tendrá. Pues el fenotipo será este, será afiladas, este y este, da lo mismo los genes que se escriba este delante y este detrás, pues es lo mismo, es el mismo genotipo, nos dará dos eh, mixtas y otro un cuarto nos dará de romas. Entonces la contestación será un cuarto de afiladas, dos cuartos mixtas o un cuarto romas o si lo queréis también un 25% afiladas, un 50% mixtas y un 25% romas. La tercera era de definiciones, defina alelo dominante, alelo recesivo, alelismo múltiple. Alelo dominante es aquel cuya presencia impide que se manifieste la acción de otro alelo distinto para el mismo carácter se manifiesta en el fenotipo del heterocigótico eh, bueno, pues un gen dominante todo el mundo sabe, si es alto y bajo y la F1 son todos altos es que el alto es dominante Alelo recesivo es aquel que solo se manifiesta en ausencia de un alelo dominante únicamente aparece en el fenotipo si se encuentra en homocigosis o cuya expresión queda enmascarada en el fenotipo del heterocigótico o sea, un recesivo, si el dominante es el alto, a mayúscula, y el bajo es a minúscula, pues solo aparece si está en a minúscula, a minúscula. Cuando está en si está el alelo dominante por ahí, se enmascara, no aparece. Así que eso es un alelo recesivo. Alelismo múltiple es la existencia de más de dos alelos diferentes para un mismo gen. O sea, que no es alto ni bajo, sino que puede ser alto, mediano o vete tú a saber. Eso se llama alelismo múltiple. Tercera pregunta, amigos. Con referencia a los ácidos nucleicos, dice, cite el tipo de enlace que constituye su estructura primaria y explique cómo se forma dicho enlace. La estructura primaria de los ácidos nucleicos es la sucesión de nucleótidos. Entonces... Eh, el enlace es el enlace fosfodiéster, fosfodiéster entre el ácido fosfórico, encadena pues, un nucleótido con otro nu nucleótido. Se forma entre el grupo fosfato localizado en el carbono 5, carbono grupo fosfato localizado en el carbono 5 de un nucleótido y el grupo hidroxilo del carbono 3 del siguiente, se llama fosfodiéster porque el oxígeno hace así enlaces ésters y el fosfato, pues entonces este tipo de enlace se llama un enlace que hay un oxígeno, un fósforo y un oxígeno, enlace fosfo y como hay dos oxígenos, diéster. Bueno, la cuestión B de los ácidos nucleicos dice Indique el tipo de enlace que da lugar a la estructura secundaria y el número de enlaces entre las bases 0.75 Pues el tipo de enlace es el de puentes de hidrógeno que unen bases nitrogenadas y se establecen dos enlaces entre la adenina y la tinina y tres enlaces entre la guanina y la citosina Ah, para, um, hay una asociación de ideas para saber cómo se emparejan las bases que yo siempre la digo, imagino que todos la sabéis que es accidente de tráfico, guardia civil accidente de tráfico, guardia civil pues entre guardia civil hay tres enlaces de puentes de hidrógeno y entre accidente de tráfico hay dos enlaces de puentes de hidrógeno la cuestión será un problemita muy sencillo Dice, si una molécula de ADN bicatenario presenta, bicatenario, no hace falta que lo diga, pero en fin, eh, todo el ADN presenta en su composición 17% de adenina, indique el porcentaje de las restantes bases, razona la respuesta. Vale, pues como la adenina es complementaria de la timina y de la guanina de la citosina, accidente, tráfico, guardia civil, si tiene un 17% de A, pues tendrá un 17% de T. Pues son complementarias. ¿eh? Tiene 17 de A, 17 de T. Como hemos gastado ya 17 de A y 17 de T, esta suma nos da un 34%. O sea, 34% es AT. O sea, el restante, el restante, ¿cuánto será? Pues el 100% menos este 34% nos da un 66%. 66% habrá de guanina y citosina, que es... Lo, lo que quedaba del resto ¿eh? entonces si hay un 66% de guanina y citosina pues habrá 33% de guanina y 33% de citosina esto le dais a la pausa eh, lo miráis y veréis que no tiene ninguna dificultad Venga, la cuarta, que era sobre microbiología, dice, defina saprófito, fago, levadura y esterilización. Pues saprófito es un organismo cuya alimentación está basada en materia orgánica en descomposición, fago es el virus que infecta las bacterias, levadura es un hongo unicelular, esterilización es un proceso por medio del cual se obtiene un producto, instrumento o espacio libre de microorganismos viables. B dice, indique un tipo de enfermedad producida por priones y una vía de contagio, pues los priones causan enfermedades neurodegenerativas denominadas encefalopatías espongiformes, vosotros sois muy jóvenes pero esto fue la enfermedad de las vacas locas que nos trajo de cabeza hace unas décadas. La enfermedad de Kreuzet-Jakob en el hombre, encefalopatía, espongiforme, bovina o mal de las vacas locas, etc. Se contagia a través de comer, las hamburguesas, de las transfusiones, trasplantes, etc. El último, ¿qué tipo de organismo es el penicillium y qué aplicación importante cabe atribuirle? Pues el penicillium es un hongo filamentoso y... Eh, ¿Qué aplicación? Pues la producción de antibióticos. Yo siempre cuento la anécdota de, de Fleming. Fleming estaba tra trabajando con el, con el mo del heno y eh, pues de repente ahí en su laboratorio una placa Petri se la dejó abierta y se le, se le contaminó pues, con el penicillium, que es ese que sale en las naranjas cuando están pudriéndose entonces pues cogió la placa Petri y dije, se me ha contaminado, la tiro ¿eh? la tiro a la papelera y, y cuento que cuando iba la placa Petri por el aire volando el tío dijo, ostras, había un hongo ahí y donde crecía el hongo no crecía la bacteria la bacteria que, que, que, que eh, producía la fiebre del heno. No sé si antes he dicho el, el hongo. No, la bacteria que producía la fiebre del, ano, del heno. Ay, la fiebre del ano. Jo, macho! esta vez que está la vecina ahí con el mortero de la liole, clac, clac, clac, clac, machacando los ojos y me está poniendo nervioso. Entonces el tío pues, se dio cuenta de que ese hongo, el penicillium, eh, no dejaba crecer las bacterias de su alrededor. Y fue lo que le llevó a después eh, sus, eh, sus sucesores, porque él no llegó a verla, a descubrir la eh, penicilina. Sin duda, una de las más grandes eh, gestas de la humanidad. Y ahora que estamos con el coronavirus, pues todo el mundo estará pensando a ver cómo se puede cargar ese bicho. O sea, gracias a Fleming en la Segunda Guerra Mundial se salvaron millones y millones de vidas. Venga, vamos por la quinta pregunta. De metabolismo. Dice, indique una semejanza y dos diferencias entre fermentación y respiración. Vale, pues en ambas rutas metabólicas se degrada, oxida la glucosa y se obtiene energía. Es una semejanza. ¿Y una diferencia? Pues hay varias. La fermentación es un, pro, un proceso anaerobio, la oxidación de la, glucosa es, de la glucosa es incompleta y el aceptor final de electrones es una molécula orgánica, mientras que la respiración es un proceso aerobio, la oxidación de la glucosa es completa y el aceptor final de electrones es el oxígeno. ¿Eh? Vale. B. Indique la localización subcelular de los procesos metabólicos referidos en el, el apartado anterior. O sea, esto donde se produce. La fermentación se produce en el citoplasma, el citosol, y la respiración se produce en el citoplasma, el citosol y en la mitocondria. ¡Ah! Dice, indique los mecanismos de obtención de ATP que presenta una célula vegetal fotosintética. Pues son... La fotofosforilación, la fosforilación oxidativa y la fosforilación a nivel de sustrato. Chavales, con esto hubiésemos sacado un pedazo de 10 en el examen de selectividad de este año 2020 de la Comunidad de Madrid. Un abrazo, un beso, cuidaros mucho, cuidaros a vuestros mayores, y eh, si salís por ahí de farra con vuestros amigos, ni se os ocurra después ir a dar besitos a vuestros abuelitos. Venga, a ver si pasa esto pronto. Un abrazo, adiós.